Eh, eso depende de la sociedad en que se formalizan o también incluso del país o del continente porque hay una gran diferencia entre América con Europa. Eh, bueno acá en Perú eh, las mujeres eh, aquí en la zona urbana eh, casi tienen el mismo eh, punto de trabajo, el mismo la misma labor, eh, pero en las zonas rurales eh, ahí es el problema. La mujer es el que se queda en la casa a cocinar, a lavar, a planchar, a cuidar a los hijos. Mientras el varón es el que sale a trabajar, a sudar la camiseta, como se dice. Y ese es el problema en las zonas rurales, aquí en Perú. Pero no sé en, en los demás países si hay el mismo balance o si tal vez hay machismo o si se mantienen iguales. Sí. Eh, aquí en Perú, este, usualmente la mujer se queda en casa y el hombre trabaja, aunque en los últimos años eso ha ido cambiando bastante. Eh, en mi casa, mi mamá y mi papá trabajan, los dos. Entonces, este eso me hace pensar que también, eh, cuando sea mayor, yo también voy a tener las mismas posibilidades, que mi esposo o que un hombre, entonces este, la igualdad entre los géneros ha ido siendo eh, mucho mejor o ha ido ayudando a la, a la sociedad, eh, porque antes se veía que a, a las mujeres le pagaban menos o no aceptaban o estaban inseguros de sus capacidades por pensar que el hombre este, tenía mejores capacidades o era mucho mejor que la mujer por ser supuestamente el género débil. Pero no, o sea, la mujer y el hombre pueden tener las mismas posibilidades laborales ahora y tienen, pueden tener las mismas capaci capacidades. Y hasta una mujer puede hacer las cosas mejores que un hombre. En Perú está muy mal visto eso de las mujeres y los hombres porque las mujeres y los hombres, hay mucho machismo. Eh, el hombre es el que tiene el poder, digamos así, y la mujer es solo la casa, y el hombre trabaja, trabaja y trabaja. Yo creo que debería ser todos por igual. no Si la mujer quiere trabajar y quiere tener sus propios beneficios como familia, entonces, yo creo que sí puede, ¿no? Y ya es algo que viene de hace muchos años, porque ya las mujeres crecen con esa clase de mente y cuando ya, ya terminan sus estudios, tienen sus hijos, solo casa. Y no piensan, ah, yo tengo que continuar esto, esto, esto. Y es por eso que a veces, muchas veces, me gusta a veces cómo piensan las personas, los extranjeros, las mujeres, ¿eh? de que, ah bueno, yo pienso estudiar y continuar otra cosa y continuar otra cosa y me parece muy interesante.